13 de marzo, feliz año nuevo a todos. Eh, hoy nos vamos a ocupar de eh, single string, de tocar, eh, digamos, repiqueteando con índice y, y, y, índice y pulgar sobre una, una sola cuerda. Es el, el tipo de, de técnica que popularizó eh, John Reno. ¿vale? Bueno, hasta ahora hemos visto la escala de sol normal, también la hemos visto melódica, y hoy, y hoy lo vamos a ver en single string, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejercicios y bueno lo suyo es mezclar lo, los, tres, los tres modos típicos, es decir, el eh, modo estilo Scruggs, el, el modo estilo melódico y el modo estilo single string. Bueno, pues esta va a ser nuestra introducción al single string, al dato Bueno, pues ya conocemos, esto no lo voy a repetir, ya conocemos la manera de tocar, digamos, como lo haría Scruggs, que es... Ahí se me acaba una cuerda. La escala de sol, también la melódica. Y ahora vamos a empezar con la single string, que sería, por ejemplo, hay dos, distintas posiciones, pero esta es una posición fácil. Ahí he metido más, más notas de las que debo. Ahí, ¿vale? Podemos extenderla hasta aquí, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio. ¿Vale? Es relativamente fácil y soy, si sois guitarrista, pues os va a resultar muy fácil vuelvo a repetirlo, hasta ahí, no, quiero seguir para abajo y no debo, ¿vale? Bueno, lo que sí vamos a hacer es en el ejercicio, pues, eh, seguir hasta abajo. Más que nada por motivos de, de simetría visual, como he dicho en vídeos anteriores, yo soy muy visual en cuanto a, en cuanto a la música, probablemente porque no soy músico, sino que soy otra cosa, eh, y entonces, pues, me quedo muy fácilmente con, con las cosas si veo una simetría eh, sobre el diapasón, ¿vale? Bueno, venga, vamos a hacemos lentito para que todo el mundo lo vea muy bien. Lo que estamos haciendo todo el rato es, con la mano izquierda, es dando ping, ping, ping, ping, es decir, pulgar, índice, pulgar, índice, pulgar, índice. En algún momento se me puede escapar un, un dedo medio, ¿vale? Por ejemplo, aquí... Pero lo normal es que sea pulgar, índice todo el rato. Entonces empezamos, estamos en el sol y empezamos desde esta nota de sol que es sol concretamente y entonces lo que hacemos es índice cuerda cuarta eh, traste 5 el medio cuerda cuarta traste 7 la vamos a 9 y hay que acostumbrarse a mirar la mano izquierda derecha perdón Porque la tendencia natural de los guitarristas es a darle siempre así. Y así, bueno, pues en alguna ocasión se puede hacer. Pero lo suyo es que, que, que internalicemos, que asimilemos bien lo del pulgar índice. Entonces, esto, estas dos cuerdas son iguales. Y estas dos cuerdas son iguales. Perdón. Con lo cual, pues relativamente fácil, es bastante fácil, de hecho. Y aquí ya estoy empezando a hacer eh, otra cosa que voy a poner en el ejercicio, que es avanzar, eh, digamos, repitiendo lo anterior. Esto lo vais a ver en la tabulatura, ¿vale? Bueno, pues ejercicio número uno, Repetir esto. ¿Vale? y lento a rápido de lento a rápido eh, muy importante por favor muy importante lo digo porque es que a mí me pasa cada 2 por 3 que sale mi mente de guitarrista y empieza a darle con el pulgar solo con el índice solo pulgar índice pulgar índice pulgar índice perdón si en algún momento veo que no lo estoy haciendo me paro y lo vuelvo a hacer eh, otra vez lento hasta que lo vuelva a poner en marcha Ahí me está saliendo algo que ahora, ahora a ver si me sale. La canción de los pajaritos. Mira que los pajaritos. Bueno, ahora lo veo. Y el ejercicio 2 que vamos a hacer es el de eh, volver atrás una. Hago un. ¿Vale? Y ahora vuelvo aquí. Hasta que salga, ¿vale? Es relativamente fácil. Bien, y eh, hacemos el último ejercicio. En el último ejercicio vamos a avanzar eh, dos notas y vamos a retroceder una. A ver, eh, me explico. Voy a avanzar a la tercera nota, las terceras, o que veis que la escala era. Pues voy a avanzar hasta aquí, pero luego voy a retroceder aquí. De manera que hago. Y a la vuelta... Aquí estoy metiendo esta nota, que también es de la escala, aunque realmente no, no hace falta meterla. Pero la metemos para que suene un poquito más musical y volver a empezar... Bien, me explico. Me explico, digo... Rep bueno, pues estoy editando el vídeo, ¿vale? Lo tengo aquí editando. Aquí, a ver si lo podéis ver aquí, ¿vale? Bueno, y eh, cuando estaba viendo esta última parte, ¿os acordáis que estaba diciendo todo el rato? Sí, no sé qué juego de pulgar. Pues bueno, me, me estoy fiando en mi mano derecha y, y soy un desastre. Soy un desastre. Entonces, interrumpo aquí la grabación. Voy a meter este vídeo en todo el puto medio para que os sirva de advertencia. Aquí yo, de verdad, no dejaros llevar por, por la por el guitarrismo, en este caso. Mm. Pararos, que es lo que voy a tener yo que hacer ahora, pararme, me voy a parar con todos mi, mis cuernos y voy a estudiar esto en condiciones. Pongo aquí este inciso en medio para que os quede clarito y, eh, de verdad, hacerme caso a lo que yo digo, cosa que yo no estoy haciendo. Me cago en todo mi puta calavera. Ahí, ahí se me ha escapado una nota. Aquí, en guitarristas del mundo, estar pendientes del de, eh, juego índice pulgar, índice pulgar, índice pulgar, o pulgar, índice pulgar, índice, ¿vale? Porque la tendencia, como que no, no sé si lo he mencionado, pero si no lo menciono, es a dar siempre con la púa, con, para abajo, con el pulgar. Y hay que hacer el juego índice pulgar, ¿vale? Son, estos son los ejercicios. Bueno, y ya para finalizar, vuelvo a mirar aquí, comentaros simplemente que esto es una posición, que mmm, a lo mejor pongo más posiciones más adelante, hago otros vídeos, pero en realidad lo suyo sería que a partir de ahí hicierais vosotros vuestras propias escalas, es decir, sacarais vuestras propias posiciones. Eh, es, es útil usar algún tipo de, de software de, para hacer tabulatura. Porque así os permite estudiar las escalas con, digamos, escribirlas, anotarlas y luego repetirlas. Es una cosa que yo no he hecho y ahora estoy empezando a hacer. Entonces, el software hay uno gratuito que se llama TUX Guitar, que lo podéis descargar. Eh, en principio es para guitarra, pero creo que una de las opciones, vamos, creo, no estoy seguro, una, una de las opciones que podéis elegir es el, ban, el banjo de cinco cuerdas. Y nada, eh, es un software gratuito, con lo cual eh, el dinero que tenéis pensado gastarlo en él me lo podéis enviar a mí. Ea. Yeah. Pues con Dios.